que el bloque asexual está aquí. Han pasado muchas cosas durante el último año. La comunidad asexual ha trabajado duro para visibilizar nuestra opresión Estructural, no puntual ni individual. Durante el pasado orgullo crítico dimos una charla de acercamiento a la sexualidad. Acogimos a toda la comunidad internacional en un simposio sobre la sexualidad en el Círculo de Bellas Artes. Hemos impartido charlas en universidades, para el colegio de psicólogos, para adolescentes, para sexólogos. Hemos hecho talleres, aparecido en prensa, en programas de radio. Todo esto para luchar contra lo que parece ser nuestra mayor opresión hoy la invisibilidad nuestra invisibilidad ya no es una excusa para nadie el desconocimiento ya no es un motivo apararse en este desconocimiento oprime nuestra disidencia nos obliga a empezar de cero cada vez que nos pronunciamos y eso nos dificulta para ahondar en nuestras propias experiencias opresión también es rechazar la profundidad de nuestra identidad entorpecer un proceso de autoconocimiento y empoderamiento convertirnos en las personas que una y otra vez tienen que empezar sus discursos explicando quiénes somos ser asexual parece significar no tener cuerpo, en el más amplio sentido de la palabra. Nuestro deseo es disidente, anula nuestros cuerpos, el desconocimiento de nuestra identidad nos hace invisibles. Pero tenemos cuerpo, un cuerpo visible, disidente, con una historia donde se pueden ver nuestras heridas. Las opresiones que al parecer son tan invisibles como nosotros. Reiteramos un año más la necesidad de trabajo desde y para dentro del colectivo. La elaboración de contenidos para crear un mensaje global es totalmente necesaria. Y nos gustaría que esa misma importancia se le diera a la capacidad crítica individual y colectiva dentro de los espacios alternativos. Hablar de disidencias de género, sexuales y de cuerpo es un abrazo importantísimo, pero pierde fuerza si a nivel interno no paramos de oír exclusivamente las siglas LGTB. Cuando no se nombra, solo lo notan los no nombrades. Los colectivos disidentes llevan ya generaciones reivindicando la importancia del lenguaje y ese camino también es el nuestro y a, y a nuestros compañeros a todas las personas del espectro sexual queremos deciros nuestra posición política en el mundo ya es subversiva. Nuestra lucha por empezar de cero una conciencia social acerca de nuestra existencia ya es reivindicativo. Que nadie os haga sentir que sois menos. Que nadie pueda deciros que vuestra identidad es mentira. Que solo es válida si se tienen otras diversidades. Que vuestras opresiones no son puntuales. Y si algo de esto pasa, si no os sentís capaces de formar parte activa de un colectivo, de un espacio de ocio, en una conversación, aquí estamos. Para recogernos, para crecer juntos y darnos el reconocimiento necesario para conseguir una autonomía real. Una cosa tenemos clara, la diversidad sexual no es nada sin nosotros.